Muchas veces cuando trabajamos en Illustrator, sobre todo con texto, se nos va a presentar este problema. Voy a crear una caja de texto y voy a pegar un texto que ya está previamente copiado. Y se nos va a presentar este problema. Esto que está aquí se llama texto desbordado. Pues, ¿cómo solucionarlo hasta antes de la versión Cloud 2014? Pues simplemente había que agrandar la caja de texto. Pero bueno, no sabíamos exactamente cuánta información de texto teníamos y teníamos que hacer por poco y milagros pero voy a poner comando z en la versión cloud ¿cómo es esto alcanzan a ver este icono que está aquí y esto que está sobresaliendo pues simplemente voy a dar doble clic y automáticamente se agranda la caja de texto con toda la información que tenemos ahí dentro